Hey hola gente qué tal este juego es F1 Fórmula 1 Race Fórmula 1 Race y es de Nintendo NES juego de 1984 de Nintendo NES eh, bueno yo cuando chamo jugaba mucho este juego pero en el Family el nuestro conocido family ¿cuántos de ustedes jugaron family? <ríe> bueno yo jugué family se inició solo ya reseteo vamos a probar el juego no, ahora hago el audio directo porque se escucha horrible ok, ahí va no pasó mucho cuando estaba eh, con el vicio fuerte en el family, llegaba lejos. Pero ahora, que no he jugado hace mucho y que estoy en el emulador, está difícil que llegue lejos. Creo que lo más cuatro pistas, si acaso. Pero ahí vamos. Vamos a ver, esta es la primera. ala no importa queda tiempo veamos esta es la pista más fácil no puedo perder por malo que sea no puedo perder esta es la pista más fácil Allí Vamos a la segunda curva No puede ser, Dios, no. No importa. Ahí va, ahí. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. 3, 2, 1. No, Llegué, Te arrastro. Pero no puede ser posible que me.. que haya chocado dos veces en esa pista. Si es la más fácil. Vamos a la segunda. Se pone en modo lento porque el control tiene la tecla de arriba más sensible que las demás. Ahí se pasó al lento. Casi me hace chocar, pinche botón. Ya llevamos, llevamos, llevamos. Este juego es bastante bueno para hacer un jueguito de NES. Mucho mejor que muchos juegos flash que hay por allí Ok, voy agarrando control ya Ejé, pasé tercera pista. Ok, let's go. Tercera pista. Esta pista tiene esa dificultad ahí en el centro. Pasar a más velocidad y tener paciencia aquí en esta curva y en las otras. paciencia paciencia vete si quieres no tengo apuro <ríe> ay luego te alcanzo paciencia eso es, eso es eso es eso es última última última vámonos vámonos vámonos Check. casi y llevamos hay que aprovechar esto aprovechar que esa carrera de un solo impulso línea recta y las curvas ahora con paciencia curvas con paciencia paciencia paciencia paciencia uff aquí paso paciencia paciencia La pasa por aquí y es.. Y ole. Ya. Yeah. Paso por ahí y pasé. Vamos a la cuarta pista. Hasta ahí llego, les aviso. <ríe> Hasta esta pista llego, seguramente. Muy difícil que la pase. Yo con mi positivismo siempre. Pero es verdad. Está difícil. Que pasé aquí, antes lo pasé y lo pasaba y vienen las pistas de repiten, en con más dificultad. No pinche pendejo. Queda tiempo, queda tiempo, queda tiempo, queda tiempo, queda tiempo. Si salgo de la curva. Ay no, mierda. Muy poco tiempo. Pasa, pasa, pasa. Paso. Me las tengo que jugar todas porque ya. Esta es la pista a la, a la más lejos que llegaron al emulador. Hace tiempo que no jugaba y, y no he jugado mucho tampoco con el emulador. ¡Hola! no no no! Pinche botón. Se pasa solo. Está demasiado sensible. Ay no, culpa, culpa. ¡Pase! No puedo creerlo, dije que no pasaba y pasé. Uff Circuito número 5. circuito número 5 vamos a ver creo que esta pista creo que es a la que hay que darle tres vueltas en vez de dos Uf, se pasó bendito botón me está traicionando mucho ay ay ay coño en serio ¡Hala! el botón me traiciona se pasa solo a velocidad mínima en la cruz el botón hacia arriba está demasiado sensible y los otros están demasiado demasiado duros demasiado no sensibles <ríe> el de arriba está hiper sensible Uf, uf, uf, esa curva ahí. <t� x2> ah, vean dónde llegué vean dónde llegué uf, bueno hasta ahí llego en este juego llamado f1 fórmula 1 race de Nintendo NES el juego de 1984. Bueno, eso fue todo de este video. Chao gente de todas partes. Chao gente de todas partes. Chao gente de todas partes.